Cuando haces pop, ya no hay stop. Y esto es lo que hay. Eh, a ver, no hay consuelo para la gente que está como... Imagino que estará preocupada. Eh, pero claro... Este el mercado es así. No será porque no se ha dicho. Pero bueno. Allá cada uno. Como mola más apuntarse al FOMO... Que a la realidad... Pues luego vienen las bofetadas y esto es lo que nos pasa. Evidentemente todos somos humanos, todos nos podemos equivocar. Eh, yo mismo he tenido operaciones que podía haber dejado correr más. ¿vale? Eh, no pensaba que fuéramos a pasar de 20, 500, y ya hemos pasado. O sea, bueno, esto, pero eso son pequeñas cosas de cálculo. Es decir, podías haber sacado más? Claro, eh, ha sido precavida haber dicho, cuidado, que una calle tan grande puede tener un Posterior rebote, y vamos a ver qué posibilidades hay de eso. Vale, es decir, ni todo es tan malo como nos lo han pintado, ni es tan bueno como nos lo pintan. Ya he dicho, y a, a base de por esto he hecho el, ese corto de, este, de esta mañana, en el cual os decía que eh, por qué narices los analistas privados, los que digamos eh, no, se, no están tan casados con, una, con ciertas cuentas te dicen que el mercado está jodido y eh, aquellos que están directamente casados con venderte cuentas, te decían que el mercado estaba muy bonito. Y es que una predisposición eh, a, a la baja no vende cuentas. Con lo cual, si no vende cuentas, no paga comisiones. Si no paga comisiones, no ganan dinero. Y esto es una realidad. Están condicionados. Punto. Digan lo que digan. Y esto es así. En fin... Eh, Día de caídas, el Nasdaq se ha metido también un buen castañazo, eh, el SP500 evidentemente también está metiendo una castaña a la baja y muy importante. Inesperada, no, tan fuerte, quizás sí, ¿vale? quizás ya está siendo un poquito, pero eso viene bien, porque luego, ¿qué decíamos ayer? Que todo impulso tiene un retroceso y además los medimos, estamos ahí, en esas mediciones. Y antes de ayer, y el día anterior. Ojo, eso no lo he dicho un día, he dicho varios. Pero bueno, esto no importa, ¿vale? Eh, ahora, igual, esta caída más tan impulsiva tendrá un retroceso, pero en las caídas impulsivas el retroceso o nos hace un back y se va para arriba, o vamos a ver. vale Vamos a ver porque tenemos una semanita también hasta que hable el Power Ranger el día 21 y a ver qué nos hace. vale Vamos a ver gastes y desgastes, que es lo que tiene. Y es que este mercado es así de, dudo, de duro. Eh, de todas formas, es importante saber perder, pero también es mucho más importante saber hacer perder a los demás. Y esto es lo que nos hacen en el mercado. Y es a lo que juegan. O sea, la gente está diciendo, no, es que los exchanges, fijaros, están manipulados. No, no, perdonad. No nos vayamos a confundir. Todo el mercado está manipulado. Los exchanges no hacen que baje el SP500. Los exchanges no, no hace que baje el Nasdaq. ¿vale? No nos volvamos locos. Esto no es verdad, eso es mentira. En todo caso, el S&P 500, el Nasdaq, hace que bajen Bitcoin. Bitcoin es una mierda, es así de pequeñito, no es nada. En comparación con lo que pueda mover Nasdaq o S&P 500. O sea, no es nada, una sola de las compañías vale más. vale Cuidado con estas afirmaciones que hacemos muchas veces para tirar balones fuera y decir... Buah, ...yo lo sé todo, yo soy fantástico... ...yo lo sé y es el exchange el que me ha engañado... ...no, no es verdad... ...eso es mentira... ¿Vale? ...eso es mentira... ...por otra parte... ...sabiendo que estamos en un mercado manipulado... ...lo que nosotros hacemos es intentar adivinar... ...cuál es el siguiente movimiento que pueden hacer... ...y no será que no hemos estado viendo... ...las confluencias que había en estos días... ...varias veces... Y ahora vamos a ver la casualidad, es que se da la vida, la vida. Casualidades no existen en los mercados, ¿vale? la verdad es que no existen. Pero bueno, vamos a, a pegarle cuatro vueltas, vamos a seguir con, con Bitcoin. Y eh, una frase de Goodwife: decía, odio perder y odio aún más perder contra alguien que puede gastar el doble que yo. Y eso es lo que pasa, porque muchas veces en los mercados eh, pierdes. Eh, contra alguien que efectivamente puede gastar el doble, el triple y el cuádruple que tú y por eso ellos no pierden y tú sí gestión del riesgo, comenzamos campanita vas a tomar por culo pues eso, hoy nos vamos a tomar por culo, nos hemos ido un poquitito un poquitito, ahí dice, joder que no qué de rayas tienes ahí, no pues no son tantas, son las mismas que teníamos estos días solo que le he sumado un pequeño detalle, vale del que quizás podamos escapar o que nos dé una idea de hacia dónde podemos ir, ya sabéis que yo soy el amante de los canales entonces bueno de momento, en bueno, una hora parece que quiere empezar a frenar evidentemente eh, está bajando poco a poco el volumen, es algo no lógico y bueno, pues ese, ese desgaste de, de, la, de la caída bueno, pues se va viendo en el volumen ah, llevamos 20 minutos y bueno, posiblemente alcancemos eh, el volumen de las velas anteriores vamos a ver cómo termina y, a, y poco a poco, sobre todo la vela de 4 horas son ya sabéis que yo soy eh, muy de velas de 4 horas, vamos a ver cómo van terminando y cómo las vamos viendo eh, por otra parte este gráfico, vamos a ponerlo en 4 horas es el gráfico que ya teníamos, ¿vale? el que hemos estado viendo en estos días, vamos a ponerlo en diario, para que lo veáis teníamos el TP1 arriba, el TP1 de abajo, ¿vale? que habíamos medido eh, ya tenemos por fin una medición más que podemos hacer y he dibujado, veis que lo único que he hecho ha sido dibujar este canal descendente, ¿por qué? porque como ya teníamos este máximo y este máximo, habíamos estado hablando de las confluencias que había con esta subida, ¿vale? y esta, ¿vale? el canal paralelo antiguo entonces, aquí teníamos una confluencia con esta línea de tendencia, teníamos con la línea horizontal de máximos, máximos, soporte, ¿vale? Otra confluencia. Habíamos hecho mediciones también eh, y nos daban más confluencias, con lo cual era un punto de parada. Pero el más importante, y os lo he dicho 20.000 millones de veces, y yo sé que los alumnos de la escuela, por cierto, si alguien quiere hacer el curso, que se espabile porque ahora a final de mes suben, y va a subir bastante, es eh, lo que tiene el IPC. Eh... Los de la escuela lo han estado viendo, han dicho... ...quieto, parado, que aquí tenemos una frontera... ...importante no, lo siguiente... ...¿vale? ¿Y qué ha pasado? Efectivamente... ...esta línea verde que vemos aquí en el RSI... ...y que los, os la he enseñando estos días... ...¿vale? Nuevamente... ...un toque, dos toques, tres toques... ...cuatro toques, quinto toque... ...y nos hemos ido... ...al carajo... A ver, ...una noticia, un... ...fundamental... ...que es, era malo de todas, todas... ...es decir no nos engañemos le estaban diciendo no, es que si, si, si, si la inflación baja al 8,1 o el 8 no baja, la inflación sube menos, es decir, del 8,5 si subía al 8,1 que era lo que se esperaba más o menos bueno no, no, era, no, era, no era malo, no lo daban por malo estaba descontado ya en el mercado, ¿por qué? porque el mercado descuenta las cosas con tiempo, con mucho tiempo, por eso cuando el mercado esté bien ...la gente seguirá comiéndose los mocos... En la, en, la, ...en la economía... ...normal de andar por casa... ...¿vale?... ...durante mucho tiempo... ...durante mucho tiempo... ...entonces, cuidado... ...de momento, a recordar que ayer decíamos... ...¿y si aquí ya hemos hecho un doble techo?... ...¿qué pasará si cae hasta abajo?... Entonces, ...sería una... ...una opción importante... ...¿vale?... ...bueno, ya veremos... ...eso, ya veremos... Ver, ...que haya tocado dos veces... Hay un intervalo de tiempo mucho más corto que las anteriores. Veis que aquí, desde que tocó la, entre la primera y segunda, tenemos mucho margen. Entre la segunda y la tercera ya tenemos menos margen. Entre la tercera y la cuarta es similar, pero ya es un poquito menos. Y aquí es mucho menos, ¿vale? Entonces, bueno, sabíamos que esa subida pues estaba un poquito manipuladilla, pintadilla. ¿vale? Habíamos hecho un canal ascendente que habíamos perdido. Y hemos hecho el pullback a la línea para luego volver a caer. Bueno, ahora la dirección que puede tomar es la que estamos viendo personalmente, ¿vale? Yo os dibujo lo que yo, lo que yo creo, ¿vale? El canal entramos al 50%, volvemos a caer, subimos, apoyamos 50%, volvemos a subir, tonteamos en el 50%, volvemos a caer, lo pasamos y de momento, parece, parece que es posible que en esta zona del 50% tonteemos y podríamos ir todavía al alza. ¿Vale? Todavía podemos tener un rebote. De aquí al día 21 nos pueden dar tiempo suficiente. ¿Por qué digo esto? Pues por la misma razón. Por la misma razón que si el RSI en una hora estaba desgastado. Ya dijimos ayer que teníamos una divergencia bajista clara, clarísima. ¿Vale? Quizás no un ostión divergente como este, pero una una. una ...divergencia bajista, que para mí... ...la zona de los 20.700... ...20.650... ...era una zona muy adecuada... Eh, ...ha ido más abajo, bueno, pues oye... Eh, ...bienvenido sea, ¿por qué? Porque los cortos, bueno, a mí me gustado porque las he más... ...no los he aprovechado más... Eh, ...a lo largo de estos días estaba diciendo... Eh, ...estoy acumulando cortos y había gente que me decía... ...que estaba loco, vale pues, pues, pues vale, pues estoy loco... ...no pasa nada... ...son las locuras que ahí me dan... ...entonces... Eh, ...a partir de aquí... Bueno, pues vamos a ver si en esta zona respondemos, que podría ser una zona bastante buena, o si necesitamos bajar a este soporte en el cual hemos botado una, dos, tres, cuatro veces. Nos hizo de resistencia la zona, al final la hemos pasado, pues a lo mejor necesitamos volver a la zona de los 19.550 aproximadamente. Si fuera así, pues bueno, pues podríamos hacer una muy buena compra. Eh, en una hora de momento lo veo complicado. Aunque a no ser que empecemos a hacer un par de dientes de sierra, en, eh, con lo cual bajaríamos rápidamente esa zona. Pero en cuatro horas sí es bastante probable. ¿Por qué? Porque bueno, estamos en una zona en la que aunque sea una zona de casi rebote, ¿vale? En RSI, pues, tiene varias zonas de rebote eh, Bitcoin eh, en cuatro horas. Una de ellas no estamos aproximando a ella, a ella pero eh, si igual que hacemos caso a la línea de tendencia vale, de diario... ¿Vale? que es una línea de tendencia brutal, pues oye, igual que hicimos esta, pues podemos coger de menos a cuatro horas y ver que aquí hay una línea de tendencia, que lo estáis viendo todos ya, ¿vale? Un toque, dos toques y tres toques, ¿vale? Y ahí podemos rebotar, ¿vale? En esta zona. Vamos a dejarla pintada, a ver qué narices hace, a ver si, si realmente el mercado va... Va a rebotar y va a decir, bueno, si tampoco pasa nada. Esto sobre todo es un mensaje para la gente que piensa que es que, eh, que el mercado está hipermanipulado, el de Bitcoin, no es el de Bitcoin, es el, es el mercado eh, completo. Eh, también para la gente que dice, nada si la inflación y estas cosas no afectan al mercado de cripto, eso es mentira, ¿vale? Os engañan con esas cosas, pero bueno, luego ya cada uno se vende como quiere. Y... Eh, hay que tener muy muy en cuenta la economía os lo he dicho 20 veces, si en casa no hay dinero para Coca-Cola, no hay dinero para pagar la hipoteca no hay dinero para pagar la energía la luz, ¿cómo coño voy a comprar Bitcoin? o una acción no lo voy a hacer, en cuanto necesite un poquito de liquidez la tengo que vender aunque sean pérdidas, porque necesito cash no, yo hasta el año que viene yo no necesito esto que hay aquí hasta que te viene un problema ¿vale? Eh, mantener el capital con la que está cayendo eso es una muy buena noticia vale si no estás en pérdidas enhorabuena la gente que ha aprovechado bien la caída enhorabuena a los premiados también claro que sí por supuesto que sí y bueno a partir de aquí vamos a ver porque estamos ahora mismo un poquito en esa tierra de nadie pero puede ser un buen momento para empezar a acumular largos vale hablo de acumular largos, cuando digo de largos bien pa, para un movimiento en el corto plazo vale hablo de, de aquí al día 20 al día 19 quizás porque normalmente cuando va a hablar el power el mercado se pone bajista un par de días antes entonces eh, para paliar ese efecto, es decir, estamos en un RSI que llega a un punto de desgaste, podemos seguir cayendo a lo mejor un día pero a lo mejor mañana o más tarde ha pasado yo creo que puede haber un pequeño rebote, que bueno pues se que es un pequeño pellizco, ya está eh, a partir de ahí, lo que dije ayer, volatilidad a tope, es lo que hay. Y con estas noticias es lo más normal. Después de este achuchón, ¿vale? Oye, pues, ¿qué comparativa os hacía yo? Joder, pues dije, cuando hay un impulso, hay un retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Aquí, más arriba, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. ¿Sí? Aquí tenemos un impulso y un retroceso. ¿Qué necesitamos? Sobre todo, ante todo, ¿vale? Lo más importante para que este canal se quede en nada, es que hagamos un nuevo mínimo, empecemos a subir y posiblemente podamos crear un nuevo máximo. Eso es lo que buscamos. ¿Vale? Bueno, esto en cuanto a, a Bitcoin, poco más que poco más que añadir, señorías. O sea, estamos donde estamos y, y punto. ¿Vale? Ahí, ahí a ver si recupera esas zonas. Pero, pero, si vamos a hacer una cosa que es interesante, creo yo. vamos a ponerlo en cuatro horas para que sea más grande. Vamos a hacer una medición. Vamos a hacer dos mediciones, ¿vale? Una, primero ya tenemos un máximo, con lo cual del máximo a este mínimo. Caídas, de momento, ¿dónde estamos? Golden Pocket, señores. ¿Vale? Los que tenéis este, este configurado de esta forma, este Fibo. Estáis en la zona y justo, ¿eh? Qué casualidad. Que cuanta más, eh, cuanto más directo es el movimiento de Bitcoin contra, contra el de. Con, o sea, con el del sp 500, más se confluye esa zona. ¿vale? Ahora bien, que nos podemos ir a la línea doradita final. Pues sí, por supuesto, en cualquier momento y además coincidiría con esta zona de soporte que os he dicho, donde podríamos buscar un, un rebote. Eh, una comprita en esta zona, yo la voy a dejar por si acaso, 19.551, un poquito más arriba del 550, por si acaso, eh, ...a más o menos. Eh, eh, pero bueno, si sí rebota a partir de aquí y, y nos rebota o al 50 o nuestra querida línea verde, que sería bastante probable. Bueno, pues veremos. Ayer que decíamos, ayer teníamos, eh, estábamos en esta zona, estábamos más abajo, estábamos aquí, ¿vale? Cuando hicimos el vídeo, entonces eh, en, en, de, de, decía podríamos tener una parada en nuestra línea verde, la de la línea azul y luego ya, pues la, la zona golden pocket esto, nos hemos a golden pocket, pero claro nos ha pillado un poquito más abajo porque ha subido ese, ese pivote ¿vale? otra cosa porque puede ser bastante probable que desde aquí tengamos un rebote interesante por comportamiento, me explico de toda esta caída que hay aquí desde este máximo hasta este mínimo ¿qué punto es este? vamos a verlo ¿Vale? porque tenemos que medirlos es que no entonces me veo aquí y digo ras hasta ese máximo ahí está vale oye qué casualidad que el rebote ha sido también al golden pocket clavado entonces hay amigos vale hay amigos eh, las cosas son casualidad puede ser o no tanto o no tanto en diario Vemos el, el movimiento que se ha hecho. Bueno, hasta esta línea de tendencia bien. El pullback, perfecto. Ahora nos hemos ido para abajo. Si el canal puede ser funcional y el 50% bueno pues decide que podemos ir arriba, al alza. Ahora mismo la zona a batir eh, sería la zona de los 20.900. Y por arriba estos cierres en 21.550 más o menos. vale Esto es Toda esta fila de cierres que tenemos por arriba. Y este apoyo que tenemos aquí en bueno, 28 28 y eh, 21,550. Vamos a ver si eh, llegamos ahí o qué. Eh, por otra parte, Ethereum. Ethereum se ha metido un un castallufu. ¿eh? <risa> eh, y bueno, pues ahí está. Ha hecho un suelito aquí. Parece que hay a hacer un, un doble suelo o va a empezar a, a, a gambetear. Ya veremos. Eh, ese de Merge parece que está saliendo de momento. Le está saliendo un poquito rana. Con la historia... A mí, a mí me gustaría... Yo tengo Bitcoin... O sea, perdón... Ethereum comprado... ¿Vale? Eh, no lo voy a vender... Eh, hasta que no estén entregados los tokens... Porque quiero tener los tokens que genere... Me da igual que caiga... Eh, no me importa... Porque lo guardaré para más adelante... Ahora si cae... Pues ya... Si tenemos, y tenemos liquidez... Pues ya compraremos más... Evidentemente... Pero... Eh, de momento... Pues... Estoy contento con lo que estoy... Tenemos una línea de tendencia... En la cual podemos... Eh, bueno... Pues decir puede ser que ahí topemos y que aquí tengamos otra pues que nos, nos ayude, ya veremos a ver cómo, cómo, se comporta, cómo se comporta, si no necesita bajar a la línea de, de tendencia verde que ya tuvo, veis, toque, toque, toque aquí toque aquí, pues a lo mejor necesitaba caer hasta los 1447 1450 y a partir de ahí rebotar, pero bueno, está en zona de posible rebote, así que bueno, vamos a ver si lo hace venía un cruce muy bonito un mmm, parrito abuelito ahí super guay pero no ha sido capaz de momento, de momento, ¿vale? De poder eh, aprovecharlo y, bueno, pues a ver, a ver qué pasa. En cuanto al total market, pues en la media de 100, pelea, igual que peleado aquí, pues un castañazo para abajo. Y eh, además un buen castañazo, es decir, ha salido bastante dinero del total market, ¿vale? Pero, pero, por otra parte, tenemos a él, USDT, la dominancia, un 7,76%, el USDC un 7,78%, subiendo un poquito más el USDC que el USDT, en cuanto a dominancia, vale con lo cual mucho dinero ahí muchísimo dinero ahí un 7% cada uno del mercado, es un 14% en la dominancia del mercado, y la dominancia de Bitcoin evidentemente se ha desplomado, bueno desplomado, a ver... Je, je, eh, ...ha caído un montón, que es un 2.77... casi un 3%, ayer decíamos... ...que esta subida que hacía aquí de un 2.10... ...es una auténtica barbaridad, igual que esta otra... ...de un 3 y pico era una barbaridad... ...pues una caída de un 2.76... ...es una barbaridad en la dominancia... ...pero, ¿por qué cae? Porque mucha pasta se ha ido... ...ahí, o sea, está en el ecosistema, ¿vale? Esto es importante verlo... Eh, ...y lo que os decía... ...igual que aquí hizo 1 y 2... ...y se fue para arriba... ...pues si aquí jugase a hacer eso o algo similar pues tampoco estaría nada mal e igual que Bitcoin ha estado subiendo pegando un subidón importante eh, de precio a la vez que subía su dominancia cuando ahora cae, se mete este castañazo se está pegando una hostia importante en la dominancia y en el precio vale eh, cuando vemos que baja Bitcoin y lateraliza despacito y poquito a poco y va subiendo su precio, pero va bajando su dominancia, son los momentos que buscamos. Estos latigazos tan impulsivos son los que producen pues, eh, estas cositas. Y ayer, um, bueno, el oro castañazo, yo me voy a salir, ¿vale? Yo lo, os lo digo y lo pondré eh, en el este me salgo en pérdidas, en este, en esta última operación que tenía ahí de Futuros del Oro. Y al carajo la deshago y se acabó. O sea, no sigo más con ella. ¿Por qué? Porque no me gusta. Eh, eh, una vez que ha hecho esto, no puede volver a tocar este suelo. Por mucho que haya hoy un movimiento con el que bueno, el que haya. Tenía que, que empezar a tirar arriba. Y más con la que está cayendo, el oro debería subir. Entonces no me gusta. Creo que van a, meterle, van a seguir presionándole a la baja. Eh, pero ayer os decía algo que alguien se tome un, con un poquito de humor y bueno, pues también las cosas hay que tomárselas con humor ¿no? porque mmm, de, joder, es que no ¿dónde tengo yo aquí? Voy a tener por aquí, vamos a ver eh, cuando os enseñaba los cortos, ¿vale? Eh, no, es que yo, yo hacía la comparativa, este día de tal, no cayó eh, pero bueno, al final, veis que efectivamente sí que, sí que, sí que cayó los cortos, eh, nos han, hemos llegado justo al borde del, del canal. A partir de aquí hemos parado. A ver si empezamos a rebotar y suben los cortos. No lo sé. No lo sé, ¿vale? Eh, esto ya nos decía, ayer el cierre de ayer, ¿vale? Nos decía que hoy podía haber bastante peligro. ¿Alguien lo ha mirado? Yo creo que ninguno lo habéis mirado. Ninguno lo habéis mirado. Estoy seguro. Bueno, a lo mejor alguno lo habéis mirado, ¿vale? Pero ayer parecía que lo perdíamos... Y al final cerró por encima y cerró, además, en la línea de mínimos de esta, de esta zona, de esta línea de tendencia. Y ahora, a pesar de haber intentado perderla, también otra vez vuelve a recuperarse. Pero, una cosa muy interesante, que también por eso podemos ver que hay un rebote, es que aquí puede estar jugando un poquito. Igual que aquí cuando jugó, en todas estas zonas en las que ha jugado, a Bitcoin no le ha ido mal. ¿vale? Entonces, fijaros... ¿vale? Como aquí sube, ahora baja, está intentando recuperarse, puede tontear, ¿vale? Un poquito, y el tonteo que haga ahí, pues nos puede venir bastante bien para un posible rebote en el precio. Pero, de verdad, es un indicador que funciona, y sobre todo para los que estáis en futuros, echar un ojo de vez en cuando, que va bastante bien. En cuanto a Bitcoin, vamos a cerrar con ello, pues intentando en una hora hacer un, un pequeño rebote. Ahí va, a ver si recupera la media de 200. En cuatro horas ha tocado... La media de 100, que es la que debe de. al cierre de esta vela de cuatro horas, en estos 21 minutos, debe de intentar recuperar, sería lo suyo, ¿vale? Eh, porque si no, sí que nos quedamos un poquito un poquito perdidos. ¿vale? Y en diario, en cuanto a las medias, está todo despiporrado. O sea, el esquema que había se ha despiporrado completamente. Objetivo, eh, pues, hombre, en la zona de frenada de 1955. 1900, eh, perdón ...19.550 aproximadamente, podríamos parar e intentar luego recuperar la EMA-20. Vamos a ver qué pasa, pero como veis, veis como aquí va bajando mucho. Ya decía yo que la media de 100 bajaba muy potente. Eh, y aquí este pliegue que hay, esto es un pliegue muy artificial. Normalmente veis que siempre las líneas van con cierta suavidad. Y cuando tenemos un pliegue tan artificial... Pues, pliegue tan artificial que está generando otra vez a la baja, pero bueno, vamos a ver cómo termina. A ver si tenemos una, un pequeño rebote en los próximos dos días. Que yo creo que sí. Y veis la media de cine, y sí, es importante, intentar recuperarla para ir a por la de 50 y que este produce a la, cruce a la baja. De momento no se produzca y podamos intentar buscar todavía el ir a tocar la media de 200 en la zona de 21.000 y algo, lo que no lo que lo que lo que dé. Lo que dé, ¿vale? Así que bueno, no me enrollo más. Y chicos, chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para estas oportunidades que todavía quedan muchas, quedan muchas, esto queda mucho todavía por ver y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.